Cierra los ojos y observa tu respiración. Toma aire y suéltalo lentamente. Una. Dos.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 dirigiéndose al corazón. Al llegar al corazón, lo ilumina. Y en él aparecen miles de puertas, que son la entrada a todas las experiencias de tu vida. las felices y las complicadas. Todas se encuentran ahí. Para integrar completamente una de esas experiencias, solo hay que elegir una puerta y avanzar. Si te sientes con inquietud, Puedes usar tu símbolo de paz o tu palabra de activación para que te tranquilice y después abrir la puerta que quieras. Cuando lo hagas, primero contempla lo sucedido desde el quicio de la puerta, haciéndote consciente de lo que quedó de ese recuerdo en ti, permitiendo que toda esa energía remanente pase a través de ti y se libere con la ayuda de tu símbolo de paz o tu palabra de activación. Una vez estés en calma, entra y revive lo que allí pasó, permitiendo que se desvanezca todo el malestar.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 Disfruta de tus sensaciones. No existe el tiempo. Disfruta.